¿Cómo podemos hacer para lograr mejores resultados a través de esta teoría? La teoría de sistemas es un conjunto de partes que interactúan para lograr un resultado. Por ejemplo, tenemos un elemento que ingresa, en este caso puede ser un alumno que ingresa a una institución educativa. ¿Y cuáles van a ser los resultados? ¿Que egresa de esta institución o abandona los estudios? En este caso sería un sistema educativo. Vamos a dar otro ejemplo. Nos imaginamos que esta persona decide leer un libro o capacitarse, bueno, y todo ese proceso que va a atravesar la persona va a producir cambios positivos o no en esta persona. Así hay muchísimos ejemplos, así va a pasar una empresa, pueden ingresar clientes. Estos elementos que ingresan, que en este caso estamos hablando de personas, pero se llaman input. Va a ingresar a este sistema, va a atravesar por distintas etapas del proceso y va a tener un resultado. Como decíamos, pueden ser distintos resultados y estos se llaman output. Estos elementos que pueden ser productos o servicios. ¿Con qué van a estar condicionados? Van a estar condicionados por la frontera que es este rectángulo que en este caso podemos apreciar que es como bastante ancho. ¿Qué está significando esto en la vida cotidiana? Podemos ver que en este caso al tener una frontera ancha significa que la comunicación con el contexto, con el entorno, no es positiva. ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a imaginar que vamos a una posta sanitaria o a un centro de salud y eh, no nos gusta cómo nos atienden, o que siempre faltan elementos, o que voy por alguna necesidad y nunca me dan respuestas. Si yo no tengo forma de comunicar con la gente del lugar, esto hace que la comunicación sea unidireccional. ¿Qué significa esto? Determina que este muro sea ancho, haya mal clima laboral, que no me sienta cómoda. ¿Por qué sería la desventaja para la gente que está ofreciendo este servicio? Porque se van a enterar de los problemas, además de sufrir un mal clima laboral, se enteran al final por quejas en la radio, en los medios de comunicación, en lugar de tener formas como un cuaderno de quejas analizarlas en una reunión, ver cómo mejorar a los pacientes o los alumnos. ¿sí? La teoría del sistema es importante entender cómo funciona porque lo podemos aplicar a todo, a todo lo que uno quiera para la vida personal, para un trabajo. Así que te invito a que pienses cómo es tu comunicación en tu trabajo. ¿Hay comunicación? ¿Tenés vínculos con tus compañeros de trabajo o no? Si vas a la escuela y no te sentís cómoda, sos docente, tenés un lugar para reclamar, para comentar qué cosas no te gustan, qué cosas te gustan, estás cómodo o no, podés ver un crecimiento. ¿De qué va a depender esto de la frontera? ¿sí? Acá podemos ver una frontera transparente. ¿Qué significa esta frontera transparente? Cuando hay una muy buena comunicación con el entorno, por ejemplo, si es un sistema educativo, tenemos comunicación con los alumnos, con los docentes, con la comunidad. Entonces, cuando llegamos de manera mmm, fluida, van a ser mejores los resultados, ¿sí? No va a ser tan estresante. Bueno, espero, espero realmente que esto te haya servido. Si quieres recibir notificaciones, suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias.